En este momento presentamos la nota informativa de hoy. Bien, nos encontramos en la parroquia urbana de San José en el sector del Divino Niño. Acá estamos con Don Impólito. Vamos a conversar con él para que nos cuente cuál es el avance que han logrado conseguir en estos últimos tiempos para ir mejorando este parque denominado el Parque de los Abuelitos acá en la parroquia urbana de San José. Eh, estamos avanzando poco a poco. Con, con el parquecito ya hemos sembrado más plantas, ya como usted lo ve, todo esto está eh, con plantas, que el señor alcalde nos ha ayudado con las plantas, y nosotros también, los, adoqui, los adoquines también, además con la cubierta que se, luego se va se va a hacer, justamente que anoche tuvimos una socialización sobre la cubierta, entonces dijo que ya aquí a una, mucho, una semana y media, por, por ahí ya nos va a ser hacer, el, por lo que le falta un poquito de presupuesto, es para pagar la gru. Entonces, no, como nosotros lo hubiésemos ayudado, no tenemos dinero para, para ayudarlo, con gusto lo podríamos ayudar para que se haga más rápido esto. Entonces, eso, él dijo que iba a buscar los recursos para, para pagar la grúa. Estos recursos que el señor alcalde está buscando, eh, ¿es por, por parte de gestión de él o por parte de la municipalidad? Por parte de... dijo que por parte de la gestión de él, dijo. Pero eh, puede ser también como parte de la municipalidad, como ¿cómo será que él hace sus gestiones, consigue sus, sus medios para hacer este, el... Eh, estos trabajos entonces eso estamos esperando eh, ese, para que se arme esto aquí la, la cubierta que tanto nosotros la, la necesitamos la necesitamos porque nosotros queremos hacer reuniones a veces nos llueve hay también charlas de los de discapacidad aquí de los, del, del centro centro diurno de discapacidad entonces, eso también les gusta venir aquí por ventilación bastante, entonces, y como está esto en descubierto, entonces eso necesitamos la, la cubierta también para muchas cosas, a veces para poner unos talleres, todo, eso es muy, muy importante. Y también nos va a poner la, la, los reflectores, que eso también dice que ya está en un estudio de todo esto, para poner reflectores ya de la luz, porque estos que están aquí son este, solares. Pero nos ha valido mucho porque se ha aclarado esto. Y está bonito. A veces la, la gente viene de noche a jugar, a jugar índole, a jugar básquet, a ver, pelota, boli. El, queda muy bonito. Eh, y esto sirve también para poder también fomentar eh, eh, también la, la parte deportiva, ¿no? sí. Es, eh, hay unas escuelitas que están funcionando aquí, una es privada, cobra, cobra el cobra el, eh, mensual, nosotros le hemos dado este, le hemos dado un cierto tiempo, le hemos dado, pero hay la escuela municipal también que está ahí, eso no cobran nada, dan beneficio a al, al los sectores, al, para la gente que, que no tiene principalmente para que para que se entretengan los muchachos y no estén en otras, en otras situaciones de a veces haciendo cosas que no deben hacer.